Yo tengo una tienda en Bami. El día 13 decido ir con mi sobrino a la piscina. Entonces normalmente suelo comprar chacina para llevármelo y hacer para la merienda. Entonces ese día pues tocaba carne mechada, tenía ganas, lo vi, tenía buena pinta y compré carne mechada. Pero ya el día siguiente, que fue el día 14, ya cuando fui a, a ver a mi, mis, mis sobrinos, cada uno dice, ¡Oye, oh, este está malo, está un, que se ha ido poniendo porque solamente uno tras otro con fiebre. Y entonces ya yo qué raro, digo, puede ser la piscina o puede ser de la sol, de la que le han dado una insolación pero después cuando a las 6 de la tarde me puse yo también mala, con, con mal cuerpo, diarrea, y entonces digo, no, no piscina no puede ser porque yo no me, me metí en la piscina y tampoco estaba fuera en el patio. Entonces digo, no, no. Entonces mmm, pensé, digo, puede ser la carne de mesa porque son es un, la única única cosa que hemos comido en las 5. Y yo, pues tiene que ser la carne mechada, entonces avisé a mi hermana y le dije, oye, ¿cómo están los, los niños? ¿Tienen diarrea? ¿Tienen fiebre? Y me dijeron que sí y le dije, pues llévalo a la, a la urgencia. Y entonces mi hermana pues los llevaron al centro médico, a la urgencia del centro médico y le dijeron que son es placa y fiebre y que le mandaron a Piretal y nada más. Y los otros se fueron a Granada de viaje y fueron a, también a un, al hospital de, de Granada y le dijeron lo mismo. Que en gastroenteritis, que se pasará y ya está. Pues lo primero que hice, que tenía mal cuerpo, que tenía diarrea, el miércoles pues por la noche me fui al ambulatorio de Carmona. Digo, a ver, a ver si me manda algo o me dice lo que es. Pero cuando llegué al ambulatorio me dijeron que era gastroenteritis, me miraron, me, me, me tocaron la barriga, me miraron la garganta y me dijeron que eso era gastroenteritis. Y que es normal que se me pasará un par de días. Le comenté que estaba, estaba embarazada y que había comido también can de mechada, pero no, tampoco, no, me, me, me miraron, me tomaron nota, pero ya está, y me mandaron, mandaron para casa. Claro, después de eso, al día siguiente, vi el artículo de la listeriosis, lo que provocaba, las personas... Uh, con más riesgos, entonces cuando fui, cuando lo vi eso, digo, pues voy al Virgen de Rocío a ver si me, me pueden hacer alguna prueba para confirmar que tengo o que no tengo listeriosis y lo que pasa es que cuando fui a, a la urgencia del Virgen de Rocío tampoco me hicieron, no me hicieron ninguna prueba, incluso comentándole que yo había comido la carne mechada y que no solamente había pasado yo, sino mis cuatro sobrinos y que yo estaba en estado, bueno, estoy en estado de 17 semanas. Y me dijeron, mira, si, te, si tienes, si tienes fiebre más de 38, pues te toman un paracetamol. Y si la, diar, di, si la diarrea persiste durante una semana, pues te vuelve a, a, a venir. Y ya está, no me dijeron nada más, no me, di, no me hicieron ninguna prueba. Y el viernes 16, hablando con mi marido, de que me da miedo, de que si puede que al niño le pase algo. Y me dijo, mira, pues si tú tienes seguro privado, mete a, a, a Quirón y que allí te hacen la prueba sí o sí. Entonces fui a Quirón y entonces allí fue cuando me ingresaron. Estuve desde el 16 hasta el 24, hasta el sábado 24 creo que es, ingresada, haciéndome pruebas con, con antibióticos, que es negativo, menos mal. Y al feto no le, no le ha afectado nada, que la si no está en sangre, y dice que si no está en sangre no, no pasa a la placenta. Entonces ahí me quedo más tranquila, pero sin saberlo, sin hacerme ninguna prueba y que si hubiese dado un positivo, pierdo el bebé.